bienvenidos a un nuevo vídeo de tu canal en el PowerCard. hoy estaremos realizando el caballito de ajedrez en el 3d en AutoCAD 2023 eh, para ello ya había hecho un vídeo anterior eh, paso a paso cómo se va dibujando en 2d y ahora nos toca ya convertirlo en 3d que muchos ya seguramente ya lo saben pero para las personas que recién están aprendiendo hoy acá les voy a demostrar eh, para ello nos vamos en la parte inferior donde dice configuraciones Vamos a deslizar, deslizar Hacemos clic ahí Y nos vamos en 3D modifique Damos clic ahí y automáticamente Nos cambia el menú principal Con algunos comandos de 3D Ahora para ello Lo que tenemos que realizar es una línea Vamos a hacer una línea De, esta, de este punto A este punto Luego realizamos una línea más De este punto A este punto Ok, y luego vamos a hacer un office de una distancia de 2.5. 2.5, una distancia de 2.5. Parte inferior lo utilizamos igualmente aquí, igualmente para acá. Ahora nos vamos a hacer un círculo con el comando de dos puntos. Ok, círculo de dos puntos. Ubicamos el primer punto y ubicamos el segundo punto. Igualmente para para aquí en esta parte ubicamos el primer punto y el segundo punto un círculo de dos puntos ok eh, igualmente en este punto ahora vamos a hacer una línea vamos a hacer una línea eh, del centro de aquí del centro vamos a hacer una línea del centro a este al, al punto que cruza no a la línea de aquí eh, para ello eh, comentarles que si es que usted ha llegado por primera vez en nuestro canal en YouTube, no olviden suscribirse y activar la campanita para que así les llegue una notificación cuando estoy subiendo un nuevo video eh, sin más comentarios vamos a continuarlo y vamos a seleccionar todo esto vamos a seleccionar todas las líneas de parte inferior ok, seleccionamos y lo vamos a, a mover a un lado ¿ok? damos el clic del comando de mover lo movemos y aquí vamos a cortar algunas líneas vamos a cortar esta parte y esta parte vamos a cortar esta parte y esta parte ok vamos a estar cortando para que nos para que nos muestre el borde no para que nos muestre el borde y para que así mente, para que se vea mucho mejor ok vamos a cortar esa línea y esta también vamos a, a cortarlo vamos a cortar el comando con el comando trim ok luego de eso vamos a unirlo esta parte derecha vamos a eliminarlo luego de esto vamos a unirlo no con el comando joint de unir listo, ahora finalmente igualmente aquí vamos a realizar una línea de este punto a este punto ok, igualmente vamos a unirlo, estas líneas vamos a unirlo listo ya está unido luego vamos a realizar igualmente con la polilínea, acá sus crestas del caballo, ok vamos a realizarlo, por ejemplo esto ya va a ser diseño eh, creativo de cada uno de ustedes yo lo voy a hacer rápidamente ya ustedes ya lo van a realizar a sus modos como lo van a, como quiere que se que se vea, ¿no? ok y luego vamos a estar este eliminando vamos al comando trim, vamos a eliminar estas partes vamos a eliminar estas partes ok listo listo, eliminamos esta parte y ahí, así nos queda ahora lo que tenemos que hacer es seleccionar todo con el comando unir para que se muestre en una sola línea. luego las parte superior inferior donde dice los norte este nos vamos aquí en el top de, en el top al parte inferior hacemos clic ahí nos cambia el de vértice, ¿no? ahora nos vamos acá en el siguiente, hay un cuadradito azul, no sé si le notan bien, ahí hacemos clic y listo, allá nos tenemos ya el, el vértice que podemos dibujar. Ahora lo que tenemos que hacer aquí, por ejemplo, extruye, deslizamos y nos vamos a Renovel, seleccionamos el en la polilínea, hacemos clic y enter, ubicamos el primer punto y segundo punto y ahí nos dice a qué radio queremos no entonces 360 que, Vuelta no 360 listo ahí ya tenemos ahora lo que tenemos que hacer es realizar aquí también las crestas. vamos a seleccionar con el press pull seleccionamos hacemos clic a ver pull seleccionamos y listo vamos a, a colocarlo en en 3 una, una altura de 3 luego vamos a realizarle una línea una línea del punto medio, en este caso del punto medio Vamos a buscar el punto medio, ahí está el punto medio Ahí está el punto medio, ok Ahora vamos a realizarlo, vamos a moverlo en 3D Vamos a ponerle 3D, deslizamos y movemos en 3D no Movemos de esta manera ¿okay? De esta manera vamos a moverlo y vamos a seleccionarlo y vamos a moverlo del punto medio desde el caballito del punto medio a esto ¿no? ¿ok? Vamos a dejarle por acá a ver por acá donde está el punto medio acá que está? En el medio y listo. Vamos a parte superior donde dice 2D. Vamos a ponerle great ¿ok? Great o vamos a ponerle conceptual ¿no? Vamos a ponerle conceptual. No, ahí tenemos ya nuestro caballito ¿no? En 3D Nuestro caballito en 3D Ya lo tenemos ahí Vemos cómo nos está demostrando no En 3D ¿okay? eh, Si queremos ponerle color Vamos a seleccionar Nos vamos a clic derecho Propiedades Y nos vamos a colocar un color Por ejemplo Un color de 200 ¿okay? Igualmente parte inferior Y vemos que ahí ya hemos cambiado de color Y podemos ponerle algunos detalles que no son complejos ¿eh? pero es conceptual O vamos a ponerle este, ¿no? este, este comando Ahí está Ahí vemos ya, ¿no? Bueno, eh, eso sería todo por el, este vídeo Y nos vemos hasta el próximo vídeo chao chao